Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo este día domingo concluyendo este mes de julio y yo quiero invitarlo para que no pierda la oportunidad para agradecerle a Dios para bendecirlo, para glorificarlo para llevar a la Eucaristía la acción de gracias de este mes que está concluyendo. Amado Dios, en tus manos nos ponemos te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Señor, en tus manos ponemos todo. Todo lo he recibido de ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Alguien de entre la multitud dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Pero él respondió, Hombre, ¿y quién me ha dado a mí el encargo de ser juez entre ustedes o de repartir las cosas? Y les digo a todos, cuidado con dejarse llevar de cualquier forma de codicia, porque la vida no está asegurada con los bienes que uno tenga, por abundantes que sean, y Jesús les propuso esta por ahora, a un hombre rico le proveeron sus tierras una gran cosecha, entonces comenzó a hacer el plan, ¿qué hago? ya no tengo donde almacenar la cosecha, y dijo, ah, ya sé lo que voy a hacer, voy a demoler los graneros, a construir otros más grandes, y así podré almacenar todo el trigo y los demás vivos, entonces podré decirme, ya tienes abundantes vibres en reserva para muchos años. Ya puedes descansar, comer, beber, ser feliz. Pero Dios le dijo, insensato esta misma noche perderás la vida. Y todo lo que habías amontonado, ¿para quién será? Así pasa con el que acumula bienes para sí mismo, pero no las atesora en el cielo junto a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, este tema que hoy nos plantea el Señor es la palabra de la avaricia. A veces pareciera que no tuviéramos llenura, y ya vivimos con esa ansia de tener cosas, de poseer, de, de tener, de ser famoso. Y miren cómo Jesús hoy nos, nos sorprende. Por andar codiciando las cosas, no las disfrutamos, no las vivimos. Y perdemos, perdemos. ¿De, le, ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Dice la palabra. Esta es una palabra para que, en primer lugar, demos gracias que somos muy bendecidos muchas veces en ese anhelo y en esa avaricia no, no disfrutamos, no valoramos no reconocemos lo que tenemos solo es primero dar gracias segundo, este es, este es un momento también para mirar cuál es el objetivo de mi vida para que replantee cosas, proyectos cuál es la razón de ser de todo lo que yo hago, mi trabajo mi empresa, mi negocio cuál es la función es un medio o, es un, o se me volvió un fin y por eso la amargura, y por eso la tristeza, y por eso las frustraciones. Señor, te alabamos y te bendecimos por todo. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestra familia, todo, Señor. Lo ponemos delante de ti. Bueno, mis queridos hermanos, recuerden la Eucaristía el día de hoy. no puede quedarse en la Eucaristía cerrando este mes y colocando en las manos de Dios el nuevo mes que viene. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Nos vemos en la Eucaristía a todos. Por allá los espero. Feliz día.